Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Es Pascua, ha resucitado el Señor. Anoche celebrando nuestra vigilia, con gran alegría hemos vivido esta experiencia de la resurrección de nuestro Señor. Qué alegría que hoy podamos compartir en casa, en la parroquia, con nuestros amigos, esta dicha de la resurrección del Señor. Jesús ha triunfado, Jesús ha resucitado. No está muerto, está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nos preguntaba anoche el ángel. Y hoy... Vuelve a ratificarnos esa experiencia, no está vivo. No busquemos en los sepulcros, en los cementerios, sino que busquemos al Dios vivo, porque Jesús ha resucitado. Yo quiero invitar a los queridos hermanos para que le demos gracias al Señor por todas las bendiciones, por todo lo que recibimos de Dios. Podemos levantarnos, podemos gozar de bienes espirituales y materiales. Piense un momento en todo aquello por lo que hoy le da gracias a Dios.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 y al ver creyó, pues ellos todavía no entendían lo que dice la escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, María Magdalena madrugó, los dos discípulos corrieron, corrieron y al ver creyeron. Que esta experiencia de resurrección nos lleve a correr, a buscar. A veces en la vida nos afanamos por tantas cosas. Que tenemos que comprar algo... Que tengo que adquirir tal cosa... Que tengo que alcanzar la meta de estudiar... Bueno, no sé... Tantos proyectos que tenemos... Y la vida espiritual... Lo que le ha sentido a nuestra historia... A veces queda un segundo plano... Corramos por Dios... Madruguémosle a Dios... Que esa sea nuestra, nuestra prioridad... Que ese sea lo primero en nuestra historia... En nuestra vida... Correr al encuentro de Jesús... Él ha resucitado... De verdad ha resucitado el Señor. Un buen día para todos, queridos hermanos. Recuerde, la parroquia San Juan Pablo II lo invita hoy al bazar. Ahí tendremos sancocho, carne asada, tendremos el bingo, la lechona, para que compartamos la alegría de la resurrección los hermanos en la fe. Los esperamos. Un abrazo para todos.